Bueno hola a todos gente, bienvenidos a un nuevo sorteo un poco distinto porque bueno está mi carita acá Y porque estoy hablando además De fondo van a estar viendo los juegos que vamos a estar regalando que van a ser 5 No le voy a decir los nombres para no hacer spoiler Van a haber 3 ganadores Y además de eso a los primeros 10 que comenten acá abajo, acá abajo viste, acá abajo se comentan los videos viste Bueno a esos 10 van a ganar un premio automáticamente por comentar así que Apurate. Y nada, gente, el sorteo se va a realizar, eh, se va a sortear en realidad el 24 de diciembre, así que estén atentos a esa fecha. Nos vemos.